Bienvenidos a todos, estamos en la Fotocasa Party, por fin estamos celebrando que encontramos casa. Hemos juntado cuatro personas que hemos encontrado eh, casa en distintas condiciones de alquiler y de compra eh, Gracias a la aplicación de Fotocasa tenemos aquí amigos, amigos personales Tenemos amigos que se han hecho amigos a través del Facebook de Fotocasa Y lo hemos planteado como una celebración Que no os perdáis esto porque esto es maravilloso de verdad A bailar